Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero que veamos un sistema con el que puedes generar 247 dólares por mes o más, o más, con Amazon KBP. Escribiendo libros en Amazon, pero sin escribir nada. No vais a escribir nada. Atento, no vamos a hablar de ChatGPT. Nadie va a escribir los textos por ti. Tú no vas a escribir nada. Es una forma de vender libros en Amazon sin escribir nada. Ojo que funciona. Esto funciona perfectamente. Yo subí hace unos eh, meses un libro. Uno, uno solo. Uno. Y me funcionó bien. Te voy a mostrar un momentín mis estadísticas. Lo voy a hacer rápidamente porque ya sabéis que no me gusta mostrar datos A menos que sea mi grupo privado Ellos sí que ven todo y ven todo el proceso Pero en abierto no Te los voy a mostrar un segundito para que veas que es realmente cierto Esta es mi cuenta de pagos ¿Ves? Voy a tapar todo esto Todo esto lo voy a tapar Pero que, quiero que veas los pagos ¿Ves? Pagos, pagos, pagos, pagos, pagos, pagos Aquí otros poquitos pagos Ahí están por un solo libro Uno, uno solo No he hecho nada más La verdad por pereza, pero... Ya que estoy haciendo este vídeo, me voy a poner en serio y voy a subir los que debo subir. ¿Cuántos debes subir? Bueno, pues ahora te lo voy a decir. Pero vamos primero con el proceso. 247 dólares por mes con Amazon KDP o más. Y no te hace falta escribir absolutamente nada. Atento al vídeo, quédate hasta el final porque quiero que veas lo sencillo que es esto. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo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 porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Muy bien, pues lo primero que tienes que hacer efectivamente es crearte una cuenta en Amazon. Amazon KDP a ser posible. Esto es Amazon KDP. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar los enlaces para que tú puedas entrar correctamente. Es esta, mira, novedad, kdp.amazon.com slash es para mí porque estoy en españa pero tú te aparecerá donde sea aquí simplemente le das a registrarte donde dice no tengo cuenta en amazon le das a registrarte y te va a pedir esta serie de datos tu nombre tu correo tu contraseña confirmar la contraseña aprobarte esto y listo luego te va a pedir otra serie de cosas como confirmar con tu teléfono te van a enviar un un código y tú vas a tener que ponerlo. Y ya, eso es todo. No te dan más problemas. Y una vez dentro, esta es la interfaz. Simplemente yo voy a iniciar. ¿Ves? Aquí me dice Beatriz, ¿verdad? Aquí para acceder con un usuario distinto. No, yo ya estoy ahí perfectamente. Y aquí viene la información de cómo publicar contenido. Y ves que vienen un montón de cosas. Negocios inversión, cómics, libros, Kindle Vela, solo para Estados Unidos. Literatura, misterio, no ficción, romántica, ciencia, adolescentes y jóvenes Pero hay una cosa que no aparece Voy a entrar a Amazon, a la tienda de Amazon Y voy a buscar los libros de los cuales nosotros vamos a hablar Voy a entrar en España porque es donde yo vivo pero tú, O en el país que tú vivas te lo va a poner en automático Y fíjate lo que voy a poner aquí Te voy a poner ebooks, kindle para que veas que no vas a tener ningún problema para escribir. Porque no vas a escribir, amigo mío. No vas a escribir absolutamente nada. Aquí mismo voy a buscar Journal, por ejemplo. ¿Qué tienen de especial estos libros? Fíjate lo que cuestan. 11.50, 14, 7. Este es muy bueno. 7.90. ¿Qué tiene? Vamos a darle clic. Y vamos a, a dar el siguiente. Esta es la, la parte de atrás, la de delante. ¿Ves lo que hay dentro? ¡Nada! ¡No hay nada! Son cuadernos en blanco, absolutamente cuadernos en blanco. Y tú puedes hacer este tipo de cuadernos con una tapa bonita. Evidentemente Snoopy no, porque Snoopy te pedirán, pedirán derechos sobre este dibujo. Pero oye, puedes hacer portadas y realmente lo que estamos vendiendo son las portadas. Luego hay otros que se llaman Sketch vacíos, completamente en blanco. Cuadernos de bocetos. Y son cuadernos en blanco. Que no tienen nada. Este por ejemplo. Mira qué bonito. Bocetos así con tapa blanca. Y dentro no tienen nada. tachan ¡Nada! No tienen absolutamente nada. Luego hay otros que son eh, tipo passwords. Por ejemplo. Y te estoy dando aquí una clave súper buena. Passwords. My secret book of all the fucking passwords I have to remember. 3.99. Tapa blanda. Password lookbook. 690, 360, 619, password cat, es el diseño de un gatito, le voy a dar clic al gatito, ves, ahí está, y no hay nada, está absolutamente en blanco, no hay nada, es un cuaderno vacío, y aquí también hay otros cuadernos que son vacíos, y simplemente la gente les, les rellena, les escribe como quiera, Tú puedes ponerle líneas, puedes ponerle cuadra, un, una cuadrícula, puedes ponerle pequeños cuadrantes, en fin, puedes hacer lo que sea. Pero no te hace falta absolutamente nada. Tú simplemente pones ahí un cuaderno en blanco. 120 páginas vacías, ves aquí viene la dimensión, de 15, 24 por 0, 71. Un cuaderno vacío, un cuaderno en blanco, no tiene nada. Y tú lo que tienes que hacer y en lo que tienes que esforzarte es en la portada. Simplemente en la portada. Mi, pues aquí dice Canson Want tell Me. What is my password? Es sencillo. Y ahora con la inteligencia artificial, muchísimo más sencillo. Porque tú te vas a Mi Journey, a Stable Diffusion, a Dalí, a Lens, a donde tú quieras. Y puedes crear una imagen súper bonita para tu libro. En este caso de passwords, pero no tiene que ser de password atento que aquí viene el tip grande hay una herramienta que te voy a mostrar ahora que se llama book bold y book bold que tiene un, una prueba de tres días lo que te va a dar <música> es esto de más powerful keyword tools on the market of amazon kindle Todas las palabras clave que tú necesitas para hacer libros, las tienes aquí. No te preocupes, tú con tres días, voy a hacer la prueba ahora mismo contigo. Vamos a registrarnos y vamos a darle a siguiente. Ellos usan Stripe. Voy a rellenar estos datos, voy a hacer un alto aquí y cuando estén rellenados, vuelvo. Me he registrado y me han lanzado esta publicidad de una venta de lifetime por de por vida 200 dólares ahora mismo no lo voy a comprar si hay ni de tablets interiores bla bla bla bla bla lo voy a cerrar y vamos a empezar aquí fíjate que vienen los tutoriales productos, vendedores bla bla bla bla bla keywords le voy a dar a keywords y le voy a dar a search y por ejemplo vamos a poner passwords y mira aquí está 5x8 password 4400 búsquedas en amazon y si te fijas en google search no hay nada. No hay nada de Google Search. Ahí no los voy a encontrar. Es decir, no lo vas a encontrar en Google. Esto lo vas a encontrar aquí. Y fíjate las palabras más frecuentes. passwords, Password, password paradise, password notes, crypto password, jirafa password, elefante. Si tú pones un, un, un animalito antes, es mucho mejor. Pero bueno, mira aquí lo que tienes. 5.000 búsquedas al mes. 2.000, 3.000, 2.000. Hay búsquedas. Hay un montón de búsquedas y mira aquí en la parte de aquí es la competencia. Baja, baja, baja, baja competencia. Tenemos que tener muchas búsquedas como esta y poca competencia. Big Password. Esta está muy buena, está muy buena de verdad. Y con esto, con esto que te dan aquí, tú ya puedes empezar a hacer cosas. También podemos poner Sketch o Journal. Si también te van a aparecer un montón de Journal. Mira, ¿ves? Sketching. Fíjate la cantidad de búsquedas, un montón de búsquedas, comparado con Google Search, que no te pone nada, aquí sí que hay un montón, y luego te ponen el CPC de esas palabras, lo cual está súper genial, Animal Sketch, hay un montón, un montón, voy a poner por último Journals, porque son de libros que tú puedes hacer sin nada dentro, sin escribir una sola letra, simplemente pones unos dibujitos y se acabó, mira, 66.000 de Journals, 83.000 de a journal for y aquí te aparecen las palabras más frecuentes ves a journal for bla bla bla aesthetic journal un montón tú aquí ya juegas con lo que tú quieras y lo que voy a hacer es irme aquí a donde dice a donde está mi perfil y fíjate que dice book pod studio aquí te dan la opción de poner tu libro voy a empezar a hacer mi librito me voy a dar me voy a loguear. miren los proyectos Tengo un proyecto lo voy a poner aquí diabetes por ejemplo y voy a crear el proyecto. Paperback. ¿Qué voy a crear? Cover e interior. Solo el cover. Solo, en, solo el interior. El half cover es la tapa dura. Vamos a poner uno que sea de paperback. Cover interior. Es decir, tapita blanda. El nombre del proyecto va a ser uno. Porque voy a hacer muchos. Y luego el team size. El tamaño. ¿Ves? Aquí me ponen los tamaños. Este, por ejemplo, 7x10. Que es muy sencillo de manejar. Y luego dice black and white interior white paper. O black and white interior cream paper white paper o premium yo el normalito este bled o no bled es decir doblado o no doblado doblado y le vamos a poner 120 páginas 120 creamos el proyecto ya está <ríe> Míralo, ya tengo aquí mi libro viene el cover me, me pone todo el tutorial después lo, tendríamos que verlo todo ¿ves? porque lo estoy viendo ahora mismo contigo me pone aquí una serie de cosas que yo puedo hacer para mi portadita Puedo adicionar páginas. Pues ahí está la página 1, la página 2. Y todas las 100 páginas que puse. Ahí están. Si te fijas, me pone aquí un, un símbolo de número. Para que yo pueda poner. Adicionar líneas verticales, horizontales o un grid. ves Si le doy un grid de cuántas columnas por cuántas. Le voy a decir tal cual como está para no hacer nada. Y aquí tal cual, igual. Y mira, me hace este grid. Puedo ponérselo a todos. Copiarlo en todos los interiores o limpiarla. Les voy a dar clean. Seguro, porque estoy jugando ahora mismo con, con las páginas. ¿ves? Entonces, para que veas todo lo que es posible hacer con esta suite, ponerle el texto. Mira qué bonito. Imágenes: estas imágenes están libres de derechos porque son de Pixabay y de Unsplash. Y aquí voy a poner una imagen, esta por ejemplo, le voy a dar clic. Lo estoy haciendo completamente aleatorio, pero aquí no lo quiero. Fuera, me voy a ir nuevamente al cover. Continúo en el cover una imagen, la que habíamos elegido antes esta, de este lado, para que sea la portada, le puedes poner efectos ves, tiene muchos efectos y yo lo que voy a hacer es ponerle un texto y vamos a ponerle este texto así, ves y le voy a poner eh, diabetes journal ahí está, por ejemplo, elijo la fuente, porque tienes un montón de fuentes aquí, esta mismo, que no quiero perder tiempo, cuando tú los hagas de verdad bueno, pues lo aplicas con... Con tranquilidad y lo ves con... Y ya lo tenemos. En la parte de aquí ya lo tenemos. Y simplemente es descargarlo y subirlo a Amazon Kindle. Y que se venda. Eso es todo. Y haces todos los que sean necesarios. Al principio te dije que te iba a decir cuántos tienes que subir. Pues mira, para que tú ganes buen dinero, los dineros que yo te he dado al principio, tienes que subir al menos dos libros diarios durante tres meses. No te canses, no es nada, has visto que no es nada de tiempo. Si tienes esta suite, bueno, pues la haces con la suite. Y si no, y si no, toma bien todas las medidas, te vas a Canva o a cualquier sitio gratuito con esas medidas y lo haces ahí. Y te ahorras este dinero Esto, hombre, es súper sencillo Porque te da un montón de opciones Que tú puedes hacer con las imágenes Con todo, ves ahí, puedes poner esto por ahí Puedes hacer un montón de cosas súper fáciles Y súper bonitas Lo importante es que hagas el trabajo Que lo hagas y puedas vender tus libros En Amazon sin escribir una sola palabra Nada, nada de nada El título es todo lo que vas a escribir Y vas a vender ¿Has visto que se puede? Te he mostrado yo algunas de las cosas que estaba ganando con un solo libro, uno solo. Tú puedes hacerlo sin escribir absolutamente nada. Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Abajo te voy a dejar los enlaces, no te preocupes. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo ganar 247 dólares por mes con Amazon KDP sin escribir absolutamente nada Ya has visto cómo puedes hacerlo. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!